vamos a realizar un sencillo babero bandana para poder hacer este babero necesitaremos dos telas, unas tijeras, el patrón, un marcador y unos alfileres el primer paso será recortar el patrón por la línea marcada recortando ese patrón Cogeremos la tela y la doblaremos por la mitad. Poniendo cara con cara, sujetándola con unos alfileres. Seguidamente, pondremos el patrón recortado y pasaremos con el marcador todo alrededor. Una vez dibujado en la tela, cortaremos por la línea marcada Así tendremos el pico del babero. Seguidamente lo colocaremos encima del rizo poniendo las telas cara con cara, sujetándolo con unos alfileres. Pasaremos una costura alrededor dejando un pequeño hueco sin coser para poderle dar la vuelta. Una vez terminado procederemos a cortar el rizo sobrante. Acuérdate de dejar una pequeña abertura. Ahora procederemos a dar la vuelta. Siempre te puedes ayudar con un alfiler para las esquinas. Plancharemos y colocaremos unos alfileres en el hueco que hemos dejado. y a la vez situaremos el velcro a cada extremo del babero Sujetaremos el velcro con alfileres. Ahora pasaremos una carga todo alrededor del babero y sujetaremos el velcro con unas pasadas. Así nos queda nuestro bonito babero bandana.